Realizan operativo de desinfección y fumigación en San Francisco de mar. Oigan, según el boletín número 23, el número de contagio del COVID-19 en la provincia asciende a 273 personas. Queremos hacer énfasis en términos oficiales. ¿Por qué? Bueno, que hay personas que presentan síntomas de este coronavirus, pero a las cuales... Entonces,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 de civil en la en esta ciudad, el coro, lo que ha sucedido la conexión de Amado parece que no está muy buena.